Yo soy Laia y yo soy Amelia y esta semana ha sido tranquilito menos este momento y os damos la bienvenida a nuestra décima semana de Viajando, Viajando para Chope! Chope. Bueno, estamos cenando no. versión Kau no se ven las caras de nadie aquí tenemos al farolillo, farolillo humano ayúdame de otra manera no. voy a poder grabar mucho mejor. Pero sujétate bien, ¿eh? Sí, sí, yo estaré siempre en alto. Ellos trabajarán para mí. ¡Remar! Irving, tú quieres ser famoso. Es verdad, eso dijo. no macho! ¿Algunas palabras? No, no tengo palabras. Me muero. ¡Amelia, me quiero! ¿Cómo se llama esto? Se llama California. Está hecho por Jackie Chan. ¿Unas palabras, Chef? Soy tímido. Sí, cuando quieres. <risa> lo he puesto todo picante y ahora no puedo comer nada. Te voy a cantar la carta, Fuente, porque no me la hacía uno. Alan, lo siento. Alan, no, no había... Alan está todo mal. Alan no, no esta no está angulado, Alan. No está angulado. Todos no están rectas, ¿eh? Ahí hay un fallo. Alan, we are sorry. <laughs> Este niño tiene un... ¿Qué tienes ¿Qué tiene las papas, que me has hecho que ponga. Estamos jugando a la pirámide. Cinco. Oye, no va a acabar en seis. Sí, <risa> no a, acabar en... a ver, Laia. Cuéntanos cómo cuatro, estás. Ya tengo mucho que lo vemos ver. ¿Qué? Tú te cubres y puedes pegar a los dos. Vale, dale. Okay, so Cover you, Ángel, cúbrete porque te pego. So, Tomatito Amelia, Tomatito Mayer. So, no tomatito Laya, Tomatito Mayer. Señores, pan del mundo, pan del mundo me han tirado. No voy a decir, Pero ¿qué dices? Que me han aniquilado. ¿Por qué? Tídate al suelo. ¡Tígate! No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Andre! ¡Andre! <risa> Mamá de Anthony, mira lo que hace su hijo. <risa> madre de Mayo. Madre, madre de John. Madre de Puy. Mi madre. Mi madre. Madre de Laia, lo siento. Estamos en esta excursión que no habíamos programado. En el río Chili. No sé río qué. Chile porque mis soles y estrellas me han regalado a mí y a Laia esta experiencia por mi cumple que como todos sabéis ha sido el 24 de diciembre y nada, ahora... Aquí estamos Bueno, que me lo han regalado con la única misión de que Laia me tire Por eso estoy yo aquí, principalmente <risa> El formador se ríe de nosotras <risa> ¿Qué tal lo llevas? Es divertido Un momento muy estresante Ahora viene otro barco Así que vamos a grabarlo Ay, Hemos pasado por ahí ¡Ay, Dios mío. No. No le he podido tirar, estoy preocupada por mi vida No me puede tirar Aparte, él es el encargado de salvarnos Dos Una Dos Pisa me tiraba al piso. Era nuevo para mí tirarme en esta forma. No tengo remo. ¡Viene! No, es una rama. ¡Ah! ¡Dame un remo! ¡Ay, acaba la actividad oh, pero nos hemos pasado muy bien así que muchas gracias pirra y pau gracias dale like al vídeo suscríbete al canal y síguenos en instagram viajando pa chope. viajando viajando pa chope uh -huh. dale. Dale.